buenas amigos y amigas, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, yo soy el vengador tóxico, Jonis, tú eres el becario de Zacel, para no hacer esto más largo y veo que tú has puesto conversaciones, que vaya tu público viendo esta. la voy a ir dejando por aquí justo al lado bien te dije que solamente ibas a hacer el becario de Zacel. y mira lo que te has convertido ni siquiera tienes los santos bemoles de hacer un directo a una hora diferente, porque en la hora en la que el otro está haciendo su directo estás tú, lamiéndole las bolas ¡Ay, Dios! Si es que eres imbécil hasta para eso. Y luego... nos enteramos que aquel que llevaba años y años defendiendo a Xbox... resulta que no tenía Xbox. Jonis, te conocemos, eres un farzo y un cobarde. Y por eso, al ver que no cobrabas dinero, que no te hacías famoso, que es lo que quieres ser, quieres ser famoso, pues muy bien, muy bien, te voy a hacer famoso, ¿vale? Un poquito, y a mi modo. También yo tengo la conversación tuya, ¿eh? ahora que lo pienso. Lo último que nos dijimos. Perfecto, dale duro, respondes. Porque yo te estoy diciendo que va A todo lo contrario, como se dice, como piensen tus amigos que es verdad, para que tus enemigos se confíen. Todavía creía que eras amigo, pero eres un falso, una rata de cuatro patas, de dos patas, como diría... Mmm, como era? Paquita la del barrio, Paquita la del barrio. Ya está. <risa> Eso es la conversación. ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Ey! Solo le digo a la gente que realmente me caen bien. Solo decirte que tranquilidad, que el Vengador no ha muerto. Pero no se lo digas a nadie. Hola, bro, me alegro, tío. No tienes que dejarte amargar por cuatro ratas. Así es como llamas a Zacel. Hostia, qué bueno. <risa> tú mismo, tú mismo te vas mira, lo voy a capturar para que todo el mundo lo vea que va todo lo contrario como se dice me encanta sal ratita sal ratita ay Dios. hombre por fin, ya está ahí ya lo tengo todo esto es lo que hemos hablado vaya amistad más cutre bueno voy a tener que amenizar esto un poco con tus fotos ¿Eh? qué contento etiquetando a, a Zacel para que vea que uy, uy, uy, uy, yo soy de la secta, ya soy de la secta ¿Por qué no le dices a la gente por qué no te mojas, si no te cae bien sacer? ¿Tan cobarde eres? Luego, tiene la gente, sobre todo gente como tú, la falta de desvergüenza de decir que es mentira, como el otro, es mentira, que sea yo, es racista, oye, perdona, este eres tú. Sí, pero es que eso fuera en otros tiempos. Ah, no, pero pues, entonces sí, dijiste esto. Y tú dijiste claramente que, que seguías a hacer para conseguir seguidores de este. ¿De verdad piensas que vas a conseguir seguidores de esta manera? Bueno. Nunca está mal el optimismo. Nunca está mal el optimismo. Siempre hay que tener esperanza. Sí, señor. Siempre hay que tener esperanza. Mm. Fresquita. Como a mí me gusta. ¡Ay, Dios! Zacel te iba a llamar ya. Ya como, como dice el carbo no sé qué cada día te pareces más amigo, cada día te pareces más a hacer hablas como él no te curras los vídeos de hecho este vídeo tiene más edición que todos tus vídeos o directos Aparte de una rata de alcantarilla, ¿cómo me vas a sorprender ahora, a partir de ahora? ¿Cómo? ¿Qué vas a mostrar? He visto tu vídeo, me encanta. Bueno, no, no me gusta. <ríe> en verdad es una puta mierda como todos tus vídeos. O como mis vídeos, como los primeros vídeos que hacía yo. Sin editar, ni guión, ni nada... Yo el guión ya lo tengo ya controlado y lo de la edición, cada día uno va aprendiendo más y tú cada día vas olvidando cosas, como por ejemplo, lo que has hecho en tu directo. Ahora me toca a mí. ¿Empezaste haciendo vídeos en tu canal de YouTube? hace tiempo con tu play haciendo directos pero como este mundo está sobre todo España lleno de piperos como tú y todos graban y hacen tweets directos necesitabas de algo especial algo que te diera ese empuje esos 2.900 eh, suscriptores que tienes muy muy pocos todavía no has llegado ni a los 4.000 todavía ni siquiera cotizas por eso te metes en Twitch para pasar el caso. a ver si cae alguna monedilla ¿no? Johnny Veneciano, ¿eh? quiero que, que quede claro que no es eh, eh, Johnny Voss, porque si no diría Johnny Voz y Johnny Voss no tiene nada que ver con esto, ni ha hecho nada malo, ni nada de eso. Johnny Veneciano, el que estamos viendo en estas fotos, ¿eh? Ojito. El señor Neutral, el señor Viva la Paz, por favor no os esperéis, por favor no esperéis salve mira y yo Juan de Kai como yo es más importante que el chocas es más visto y más seguido que el chocas me puede gustar, no me puede gustar pero el tío se lo ocurra. y esto que quede claro que no es por por defender a un compatriota, ni porque los dos seamos de Cádiz, no, no, a lo que es del rey, a lo que es del César, lo que es del César, y a lo que es del rey, lo que es del rey, ¿vale? Y tú no te curras el canal, esto ya te lo digo como consejo, no te curras nada del contenido como tampoco lo hace la rata calva gigante, ¿Mm? Ya te has nutrido de su lechecita y te crees importante. Bueno, pues solamente queda, me queda dejarte un pequeño consejo. Un pequeñito consejo. Mejora un poco el setup, hombre. También la manera de hablar. No imites a Zacel. No imites a nadie. Sé tú mismo. Fíjate, te estoy dando hasta buenos consejos creo que son buenos consejos, ahora si os quieres tomar, bien, si no, no, el caso es, ¿quién te va a seguir ahora? ¿quién te va a seguir ahora de aquellos a los que le lames las bolas y además vas diciendo públicamente de que no te gustan? que no te gusta, si no tienes los santos bemoles, como digo de decirlo de decir, pues mira a mí no me gusta hacer, no porque como hemos visto desde el principio quieres estar al ladito de él para ir recogiendo las migas que se van cayendo eres una rémola y das asco ya puedes hacer todos los twists que quieras te los iré contestando, si hace falta, eh yo creo que con esto ya te vas a llevar un, ya te has llevado un buen, una buena dosis de con un poco de azúcar esta vida nos da la vida nos da felicidad con un poco